Eh, baby cuando te has ido Siento que lo malo siempre vaya conmigo Ahora lloro contigo Vamos a drogarnos sin ningún sentido Baby cuando te has sido Siento que lo malo siempre vaya conmigo Ahora lloro contigo Vamos a drogarnos sin ningún sentido como Goku, Goku. Yeah. Estoy fumando, me saba poco, poco. Yeah. Ah, ah, A ella no le importa que esté loco, loco. Sé que lo parece, pero no estamos rotos. Sé que lo parece, pero no estamos rotos. No somos felices, Sonrío por la coco. Tengo algo, baby, eso lo noto. En todo lo que queda me pongo para la foto. Sé que no parece, pero estamos rotos. A pesar de sonreír. El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 Ya no quiero estar solo, pero siempre quedo al final de todo. Al final de todo, me siento tan solo. Míranos mi amor, sé que lo parece pero no estamos rotos. Que lo parece pero no es amor